Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 5 de diciembre al domingo 11 de diciembre del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues esta semana es uh, el día de San Nicolás. Uh, ya he comentado mucho acerca de este tema en años pasados. Uh, si lo celebras, pues pásatelo bonito. Sobre todo para los niños es, muy, es una tradición muy bella. Proviene en realidad de Europa. Los gringos este, la hicieron como que más comercial. Pero bueno, al fin y al cabo fue un obispo, San Nicolás, que hizo mucho bien para niños huérfanos y de ahí pues creció toda la leyenda de Santa Claus, ¿no? Eh, que el Santa Claus es la versión de los gringos. Y también el 11 de diciembre, el segundo domingo de diciembre, es el segundo Adviento. También en Europa se festeja el Adviento, que significa el venir de, estar esperando la llegada de Jesús. ¿no? Entonces, bueno... Um, eso como recordatorios en cuanto a fechas. Entonces, bueno, empecemos. Sabes que empiezo con las cartas de Torin Virtue, sigo con mis cartas y termino también con las de Torin Virtue de la Sanación con Los Ángeles. Eh, me gusta hacer mención de quién son las cartas, no porque me llegaran a demandar por no hacerlo, sino por pues, darle el derecho de autoría del autor. ¿no? Pues su trabajo le costó a la señora hacer las cartas entonces bueno, es como cuando yo hago una pintura pues también quiero que se reconozca que la hice yo uh, quería hacer unos comentarios uh, alguien hizo un comentario uh, diciendo de que por fin te animaste en abrir los comentarios uh, y ya no le respondí a esa persona pero uh, he dejado abiertos los comentarios desde los últimos años, abiertos siempre para fines de mes. No hay mes que no haya tenido los comentarios abiertos. La única situación en la que limité de favor era que no me dieran el pésame por la muerte de mi papá. Porque pues con 13 mil suscriptores se hubiera saturado ahí el asunto y... Uh, la verdad quería estar un poco conmigo mismo y no estar socializando y pues tenía todo el derecho para hacerlo, pero uh, sonó un poquito como un reproche de esta persona de por fin te animaste a permitirle a tus seguidores a este dejar comentarios, uh, entonces bueno, por eso quería hacer hincapié en que pues no está equivocada esa persona siempre han estado abiertos los comentarios a fines de cada mes entonces bueno ahí aclarando las situaciones se pueden uh, quitar los males entendidos ¿no? y qué más, uh, bueno del fútbol <ríe> yo creo que todo el mundo está súper decepcionado yo pues le puedo ir tanto a México como a Alemania. Y ambos jugaron lo peor de lo que pudieron haber jugado, la verdad. Digo, el último partido de México estuvo bastante emocionante. Pero aún así no metieron suficientes goles para pasar a la siguiente ronda, los octavos de final, con Arabia Saudita. Y todo pintaba muy bien, la verdad, hasta me sorprendió ese juego porque pues iban ganando a 2-0 y estaban ganando 3-0 y ya hubiéramos pasado a la siguiente ronda pero pues no y pues igual con los ticos me da mucha lástima porque pues la verdad me enamoré de su país y, uh, y pues batallaron y pues y por último Alemania pues que también no pasó entonces ahora sí que me quedé sin nación por cual este por cuál ir este, ahora sí que me es bastante indiferente quién gane quién gane este Mundial de Fútbol tan controversial con lo de que es en Qatar, un país donde las los derechos humanos son muy restringidos y está en realidad penado con la muerte del ser homosexual. Y bueno, eso a mí se me hace una uh, falta sumamente grave que todavía existan. Creo que son 12 países en el mundo, la verdad no lo sé con exactitud, pero creo que son 12 países. Uh, la gran mayoría son árabes y africanos uh, uh, que están con esta ley de este, ejecución de muerte a los homosexuales. ¿no? Y bueno, son, qué sé yo, desde Irán, Irak, este Afganistán. Uh, Qatar, Arabia Saudita y, como decía, algunos países africanos. Uh, y se me hace sumamente grave uh, que pase algo así, porque bueno, ya está comprobado que la homosexualidad no es una enfermedad, que la homosexualidad pues es un hecho, es parte de la naturaleza, es parte de la... pues sin naturaleza, como dije, porque no solo de la humanidad, sino que también... En, los animales, existe la homosexualidad. De hecho, este... Ah, la película esta de... Pink, ay, ya no me acuerdo cómo se llamaba, de, Del pingüino este, este de Walt Disney. Pues trata de eso y está basado en una, un hecho real que un pingüino perdió a su pareja hembra y conoció a otro macho y se hicieron pareja. Y de los huevos despreciados de otras parejas incubaron un huevo y lo sacaron adelante y lo criaron como, este, como pareja y formaron esa familia ¿no? entonces este, y hay, hay varios ejemplos con los patos y con los perros este entonces bueno uh, y no se trata ni siquiera de, de justificar Hoy en día los millennials entienden muy bien que la sexualidad es algo muy personal, muy íntimo, muy propio y que no se tiene uh, que justificar el por qué soy como soy o por qué este, siento como siento, sino simplemente así es. Y bueno, lo que yo sí siento que está un poco exagerado es etiquetar tanto a la gente. Pero bueno, eso ya es mi punto de vista muy personal. Pero uh, bueno, uh, es a lo que iba, digo, aparte de con la FIFA, también hay mucho uh, revuelo de toda la corrupción. Hay de hecho un documental de Netflix, por si lo llegas a ver, uh, que está muy interesante acerca de la FIFA, de cómo se formó la FIFA, cómo funciona y cuándo empezó la corrupción, que creo que fue en 1976. Este, y uh, a mí los documentales en general me fascinan porque si sí están bien llevados uh, y son neutros uh, y tienen mucha información de diferentes fuentes porque pues así te enteras de uh, cómo llegó a estar en la situación actual la situación X, ¿no? Pues uh, a través de estos documentales. Entonces, bueno, nada más como comentarios culturales. Y de intercambio Y deportivos Vamos a empezar con la lectura para esta semana Probablemente supongo que no va a haber Grandes cambios de las últimas dos lecturas Porque es como la preparación interna Para dejar que crezca Que nazca primeramente El niño interno y que crezca el niño interno Y con esto me refiero al Cristo interno ¿no? Bueno, empecemos La Virgen María nos quiere dejar saber Para esta semana Home hogar. Cada vez que sale esta carta para mí el eh, hogar es simbolizado a través del corazón, a través de las emociones y aquí es nuevamente Gabriel, el arcángel de la anunciación y dice, "I trust and follow my divine divine guidance about my home." Yo confío y sigo mi guía divina acerca de mi hogar que hay okay, acerca de mi corazón pues al fin y al cabo entonces nuestra intuición es nuestra mejor herramienta Para el día lunes y martes la carta dice eres luz un recordatorio dice el arcángel Uriel y dice provienes de la luz de la fuente por lo mismo brilla con tu propia luz expándete no hay límite ni espacio, ni tiempo. Brilla e ilumina. <coughs> Perdón. <coughs> Esto de no hay límite, bueno, queda claro. Pero no hay espacio ni tiempo. Creo que tiene que ser muy importante aclararlo. Uh, es como con Reiki, no hay tiempo ni espacio. ¿no? Yo puedo mandar Reiki a distancia y no tiene que ser... El mismo día puede ser uh, al pasado. Es algo más dificilón, pero puede ser al futuro, que es algo más fácil. Uh, y uh, no hay tiempo ni espacio. Y es algo que a mí siempre me ha fascinado, porque desde que empecé a meditar, Einstein como que de repente creo que notó que todas sus teorías se iban a venir abajo cuando comprobara que el tiempo no es tan estable y que sí se puede cambiar uh, situaciones a través del pensamiento y en eso tiene que ver también el tiempo. Uh, hay un documental, lo voy a hacer rápido, pero tiene que ver con física y demás. Y no me acuerdo bien cómo... Uh, qué es, si son electrones o si son protones o si son X partículas del átomo. Pero está comprobado de que si una persona está observando, eh, qué sé yo, el bombardeo hacia, yo no me acuerdo bien cómo iba el asunto, pero el bombardeo de esta energía hacia una pared proyecta cierto tipo de, de radiación de gama ¿no? Y cuando deja de observarlo es diferente. Entonces uno dice, bueno, pero si estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿por qué cambia al, al ser observado algo al no ser observado? ¿no? Y bueno, es un tema muy extenso, no me voy a meter en esto, pero se me hace muy interesante porque prueba de que la mente y el ser humano puede influir dentro de su este, presente y por ende dentro de su vida, su destino, su ¿no? futuro. Uh, y... Uh, Siempre cuando daba meditaciones daba el ejemplo, vamos a hacerlo ahorita, a ver si tus ojos, inhala y exhala, hazlo tres veces, alta la segunda vez, a tu ritmo, lento, sin prisa alguna, y una tercera vez, y la tercera vez suelta el aire en forma de suspiro si es posible, continúa con los ojos cerrados. Y ahora te voy a pedir que te imagines un limón. Lo primero que cuando te, te dije esto, ya visualizaste el limón. Viste la cáscara verde, que es brillante, algo porosa. Y ahora te voy a pedir que te imagines que tienes en tu mano dominante un cuchillo. Y en la otra vas a tomar este limón, que tiene más o menos el diámetro de una pelota de golf y vas a cortar este limón con el cuchillo y siente la textura al cortarlo, como suelta el jugo y ahora dale vuelta es a esa medio limón y visualízalo y piensa que lo vas a chupar ahora puedes abrir tus ojos y el resultado es que todos salivamos al hacer este experimento aunque el limón no es real la fortaleza del cerebro de poder visualizar las cosas es tan grande la asociación con el limón que nos deja uh, salivar y esto tiene la importancia en cuanto al poder de uh, manifestación es un gran ejemplo para ello ¿no? aunque no hubo ningún limón pero conocemos la experiencia del limón sabemos a qué sabe el limón el cerebro nos permite visualizarlo y hasta tal vez hasta saborearlo leerlo, verlo, sentirlo, ¿no? la textura, etc. Entonces, bueno, gracias a ese poder, pues podemos también visualizar nuestro futuro de una manera positiva. Y esto, como decía, tiene que ver con el manifestar cosas positivas en nuestra vida. Y esto es muy importante que se tome en cuenta, porque mucha gente... Dentro de su día a día minimiza a veces verbalizaciones. Tal vez que utiliza un idioma muy agresivo, muy obsceno, muy defensivo, no incluyente. Y esto tiene una consecuencia. Y eh, lo digo tan claramente porque esto influye, tal vez no directamente, pero indirectamente siempre influye, es una energía que está soltando, ¿no? Entonces la gente va a decir, ay, bueno, pero pues, ay, porque dije eso, no va a pasar tal cosa, ¿no? Este, si hay suficiente negatividad, suficiente energía, puede realizarse esa realidad, ¿no? Y es un poquito... Me recuerda a Fuente Ovejuna, uh, y que aquí pasa mucho en México. Que de repente en, se lee que en tal pueblo dijeron que Juanito fue el que se robó al niño, el que le hizo daño al niño. Y ahí va todo el pueblo encima de Juanito. Y lo linchan en vida hasta matarlo a palazos o le prenden fuego. Una cosa muy agresiva, muy sádica. Y luego se dan cuenta de que, ups, no fue Juanito, fue, qué sé yo, Pedro, el del otro pueblo que se le parece mucho a Juanito, lo confundieron, pero pues ya lo mataron, ¿no? Es la misma acción, sea verbal, sea una acción física, el daño ya está hecho. Entonces, para que mantengas eso muy presente, de cómo Tú influyes en este mundo. Y yo creo que esa es parte de la meditación antes de Navidad. ¿Qué contribuyo yo al mundo? ¿Qué hago yo positivo para el mundo? ¿Qué, puedas, can, ¿qué puedo cambiar yo para el, contribuir positivamente al mundo? Y la primera respuesta es, si tu energía es negativa, es baja, cámbiala por positiva. Eso ya es lo primero que puedes hacer, ¿no? El quitarte el mal humor, el, la tristeza, el enojo, etcétera. Esa es una gran contribución. Ya que tú estés bien, estés contenta, estés contento, estable, etcétera, es una gran contribución. El no contribuir a la violencia, al bullying, a la marginación, a la discriminación al machismo, a los feminicidios, etc. Es, eso ya es una gran contribución. Pero hay gente que, bueno, mucho más allá de, y me recuerda ahorita, a justamente este jugador italiano que se me fue el nombre Marco... Ah, ya no me acuerdo el apellido. Ah, que se metió al estadio con la bandera gay. Y... Ah, yo la verdad, cuando me enteré de la noticia, dije, wow, que respeto a este señor, porque está bien sabido que está penado con la muerte hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, gracias a un alto ejecutivo de la FIFA, este lo dieron, de lo, lo sacaron de la cárcel, digamos más bien, y lo deportaron, eso sí, al día siguiente, ¿no? Y como persona no grata, que no podía volver a... A Qatar, etcétera. Pero bueno, salió con la suya, hizo su mensaje político y, este, y salvó la vida. Era, era el objetivo, ¿no? Le dije, ¿qué cojones tiene este señor para hacer eso? Sin que sea gay. Él diciendo, eso está mal, ¿no? Ojo. Y me puse a leer en el periódico acerca de este personaje y es un activista que en cualquier situación que él considera que está mal en el mundo, va y protesta y se manifiesta en contra de tal situación. Y eso para mí es totalmente admirable. ¿no? Una persona que se sale de su vida personal y sin protagonismos, digo, obviamente si sí es un protagonismo el dar una vuelta con la bandera gay, pero sin protagonismos, propios, ¿no? No está diciendo yo, Marco, estuve y subí, bajé y he hecho y voy a cambiar al mundo y acuérdense de mí, ¿no? Si no, no, digo, ya a través de la entrevista salió su nombre y etcétera, pero el Señor ha hecho mucho por protestar en cuanto a las cosas que Él considera que no están bien en este mundo y que se pueden cambiar con facilidad. Entonces, menciono todo esto porque tiene que ver con la energía que estamos trabajando ahorita. ¿no? Bueno, quería mantener los videos muy cortos, pero este va a ser algo más largo. Y es que desgraciadamente he batallado muchísimo con la computadora. Este, y tiene que ver con que mi computadora ya es muy vieja y como había mencionado, este, voy a conseguir una nueva. Pero hasta entonces, pues va a tardar mucho en trasladarse toda la información, los archivos, el video, a la computadora. Hay veces que no reconoce los archivos de la computadora y le tengo que reiniciar y le tengo que... Bueno, la vez pasada, con el video que fue bastante corto, batallé más de 14 horas en poder subir el video para poder editarlo. Entonces, este ahora sí que ya no tienen que ver con la cámara, ya es, ya es mi equipo y eso también es otra de las cosas que no me tiene muy contento de que te fuerza la tecnología a comprar equipo nuevo después de cinco años en adelante y ya si te tardaste cinco años ya uh, es un modelo viejísimo el que tienes ¿no? Uh, muchos están acostumbrados a comprar uh, o usar uh, modelos nuevos cada año no y pues se van este van cambiando un modelo por otro entonces bueno uh, a lo que quiero llegar en sí es eso uh, cada quien cada uno de nosotros puede influenciar el, este mundo de manera positiva entonces no creas que no eres nadie para no influenciar eres una energía que llega a influir independientemente de qué manera sea tu energía ¿verdad? Muy bien, prosigamos para el miércoles y el jueves. La carta dice Abundancia. Eso yo creo que todo el mundo necesita ahorita. Entonces este, pues a mí me toca pagar aguinaldos. A ver, dice... Perdón, Arcángel Uriel exclama abriendo a tus tus brazos. Acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi yo supremo ahora. Soy digno de recibir. Aquí también quiero hacer un poquito de hincapié. Una usuaria hizo un comentario con el cual estoy la mitad de acuerdo a la otra, no tanto y uh, el comentario tenía que ver un poquito con uh, pues dando a entender en, en mi caso específico de que provengo de una familia uh, donde mi padre uh, le era muy importante lo material y tu título universitario ¿no? y nada más si eras una persona con dinero, eras como aceptable para ser aceptado. Y todo lo demás mi papá lo veía como gente inútil, gente que estorbaba. ¿no? En, esos, en ese sentido le doy la razón a esta persona. Y pues mi padre así fue. Digo, ay, no puedo yo cambiar nada. ¿no? Se dio a través del tiempo que él entendiera a la sociedad así, al mundo de esa manera. Y, pues, yo lo entiendo totalmente diferente, al contrario, ¿no? De que, pues, prefiero que la familia esté unida, sea amorosa, etcétera, al dinero, por decir algo. Pero ahí es donde la, no estoy tan de acuerdo. Una cosa no está peleada con la otra. La abundancia el, el, es mucho, ¿no? Mucho amor, mucho cariño, mucho dinero. Y no está peleado ese mucho con otro mucho en mi caso personal pues así se dieron las cosas así son pero no no yo no general, llegaría a generalizar la situación y decir ah, la gente que es humilde es la más amorosa y la gente que tiene mucho dinero es fría y calculadora y no yo conozco a familias que tienen muchísimo dinero y la familia se lleva súper padre y súper bien, y se quieren entre los hermanos y hacia los padres. y hay mucho respeto y bla, bla, bla. Y al igual conozco a gente muy humilde que no se soporta. Entonces, por eso digo, no estoy de acuerdo en ese punto de vista, ¿no? Pero esta usuaria hizo ese comentario dando a entenderlo de tal manera, o por lo menos así se entiende, de pues yo prefiero este estar dentro de mi humildad y tener el amor a tener todo el dinero del mundo no entonces bueno para hacer el comentario de que pues no tiene que ser así no, no hay una en este sentido viendo a mi papá por ejemplo pues él tenía su verdad ¿no? y le funcionaba su verdad uh, pero pues no era la, la verdad divina, la verdad verdadera, pero dentro de su mentalidad, su creencia, su manera de ser, pues así es, ¿no? así funciona el mundo. Muy bien, prosigamos. Entonces, quiero que quede claro que la abundancia es para todos. Todos merecemos vivir abundantemente. ¿okay? Muy bien. Uh, para el viernes, sábado y domingo, la cata, dice perdón. <ríe> Miren, qué fuerte, de tan bonito que estaba, eres luz, abundancia y pácatelas, perdón. Y dice Arcángel Zadkiel, ayúdame a perdonar o perdonarme, y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón. Me perdono, perdono, sano a través del perdón. Y bueno, uh, yo viéndolo para mí, con la situación de mi hermana, yo le perdono uh, porque entiendo en, el en muchos sentidos quién es de dónde proviene y a dónde va. ¿no? Uh, lo que ella se ha molestado en hacer de manera consciente, siendo una persona egoísta, ególatra pero uh, como no veo que vaya a haber un cambio y ya se hubiera podido dar desde hace mucho tiempo yo decidí cortar la relación con mi hermana de una manera sana para que ya no llegue a ocasionar daño entonces pues corté varios puentes varias formas de poder comunicarse conmigo dejé dos abiertas en caso de emergencia y fuera de eso, ya no hay ninguna manera de que se pueda comunicar con tanta facilidad y soltar ese protagonismo constante que tiene. Entonces, ahí en el perdón, justamente hablando de este tema, yo lo solté, le di mis bendiciones y pues espero que te vaya bonito. No te deseo nada malo. Pero yo decidí por mí dar por finalizada esta relación y no tengo interés en reanudarla. No es una situación de, ah, la voy a reanudar cuando hayas cambiado, no. Llegó un punto en el que me llegué a cansar tanto de esto, donde dije ya hasta acá y ya no más. Y pues ahora sí, que cada quien adelante con su vida, ¿no? Pero sin rencor, sin resentimiento, sino más bien visualizando lo que es una realidad. Tendría que pasar un pequeño milagro que nunca los descarto, donde yo estuviera con la certeza de la autenticidad, de la emoción de mi hermana, de decir, sabes que me acaba de caer el 20 y sí, hice súper mal a través de todos estos años, te debo una disculpa, no solo a ti, a tal y tal persona, etc. Si viera ese cambio, tal vez no me cerraría la posibilidad de reanudar la relación. Pero, como son las cosas ahora? No tengo interés. Entonces, es a lo que quería llegar con el perdón, de que puedas perdonar de corazón, amorosamente, lo cual he hecho pero igual de válido es de que pues no permita que se acerque ya ¿no? y pues cada quien su sana distancia y no pasa nada ¿no? la obligación la tengo hacia mi madre o sea en línea directa hacia arriba y hacia abajo si tuviera hijos pues hacia mis hijos también pero hacia los lados que son los hermanos no tenemos ninguna obligación ahí todo es voluntario lo comento porque seguramente no voy a ser el único que tiene esta dinámica familiar y tú te cuestionas, tal vez, ¿eh? ¿hago mal si hago esto? ¿hago bien si hago aquello? Obviamente yo no puedo opinar porque pues ni sé cuáles son las circunstancias del caso, pero a modo grosso pues puedo compartir lo que yo he vivido, cómo pienso acerca del asunto y si esto te ayuda a tomar una determinación, pues que bueno. ¿No? Muy bien, terminamos la semana, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años, la carta dice, nuevamente, miren qué tal, diversión, los querubines, ¿Qué? así que lleguemos a divertirnos como los niños, ¿no? Bueno, creo que queda muy completa la tirada de esta semana, creo que queda bastante claro también. Sabes que hago estos vice, perdona, videos con mucho cariño, con mucho amor. Y bueno, eh, agradezco a quienes los comparten. Te deseo que pases una, un Adviento bonito, un segundo Adviento bonito. Un, si llegas a, a festejar con los niños a Santa Claus, pues igual. Y esta es una época de introspección, de trabajo interno, de... Encontrar nuestro corazón, nuestro hogar, reencontrarnos, reinventarnos, uh, tomar las cosas con calma, visualizar qué hemos logrado, hasta dónde hemos llegado, repreguntarnos si queremos seguir uh, el, a la meta que nos habíamos propuesto o si está cambiado. Y bueno, uh, eso es lo que representa en realidad la Navidad, ¿no? El renacer de nuestro Cristo interno, el despertar de nuestra conciencia y los que pues ya tenemos una conciencia un poco más despierta, pues retrabajar sobre lo que ya hemos construido y crecer aún más, este, nunca dejamos de crecer, yo creo que hasta el último suspiro de nuestra vida, este, estamos creciendo espiritualmente sobre todo. Bueno, te mando un fuerte abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namaste.